la oportunidad de ser eh, visualizado San Juan como una de las posibles sedes si esto se determina que el Mundial Sub-20 se pueda organizar en el país. Así que bueno, feliz porque hemos aprendido mucho en la tarde de ayer, en las visitas, hotelería, se si han visto el Estadio Bicentenario si y algunas posibles sedes de entrenamiento, así que bueno, hemos tenido por lo pronto un aprobado, cosas por corregir por supuesto, pero es parte de la evolución. Eh, eh, me imagino que ahora... Sí, sí en el mundial, eh, ¿van a luchar para que juegue un partido acá la selección? Bueno, primero paso a paso, como decíamos, Mostaza, primero que, que se pueda hacer en el país, segundo que San Juan esté y, y pelearemos, pelearemos no, primero agradeceremos siempre, como siempre lo digo a Claudio Chiquitapia y a toda la Asociación del Fútbol Argentino por tenernos en cuenta en distintos eventos, pero también la posibilidad de, de, de, de, bueno, de soñar que uno de los partidos de la selección argentina se pueda dar acá. Bien. Eh, respecto a cuáles van a ser los otros estadios que se van a utilizar de entrenamiento para que se eh, utilicen las elecciones que lleguen a la provincia. Bueno, el, ayer hemos visitado cuatro instituciones. Primero, la auxiliar del Bicentenario, que está en unas condiciones sumamente increíbles, en resiembra, todas las instituciones. Esportivo de San Parado, eh, Club Atlético San Martín, eh, Alianza, y hemos visitado también Trinidad. Eh, hemos tenido la oportunidad de, de, de también bueno, visualizar lo que va a ser Colón Junior, siempre están visualizando ellos o pidiendo que lo sean las instituciones cerca de los estadios, por eso son la, las instituciones que hemos marcado en el día de ayer, hay trabajo por hacer y vamos a quedar con las instituciones, una infraestructura creo que a nuestro entender en el camino de ser modelos en el país también.